Bienvenidos, bienvenida a una nueva entrevista En este caso con, con un experto Para mí es, bueno, todas las entrevistas son, son especiales Pero esta en concreto pues es bastante especial Sobre todo porque era un, un, un nicho, una temática Bueno, pues, pues muy rara, muy rara Que yo además jamás conocí Y han tenido eh, pues una, una gran facturación Estoy aquí con Orlando Y nada, Orlando, si quieres breve presentación bueno, antes de nada, para, para un poco que la gente no se, no se disperse, ¿cuánto has facturado? ¿Cuál es tu nicho? Y ya si quieres, enlazas con una breve presentación. ¿Cuánto habéis facturado en el lanzamiento? Venga, ante todo, gracias gracias por permitirnos, eh, Dani, estar aquí contigo hoy. Eh, facturación, claro, son números, eh, o sea que muy clarita, 90.789 euros en este eh, último lanzamiento. Eh, ¿Cuál es mi nicho? Nosotros nos dedicamos al interiorismo estratégico. Tenemos un estudio eh, que presta servicios de diseño interior para negocios. Diseñamos mm -hmm. eh, bares, eh, cafeterías, restaurantes, comercios, clínicas eh, odontológicas, clínicas estéticas, es decir, diseño interior corporativo. A eso nos dedicamos. Esa es nuestra línea principal de negocio y ahora pues, también la formación de alumnos en este, bueno, en este nicho. Qué guay. Ahora veremos si quieres eh, más adelante métricas, eh, etcétera. Pero primero quiero preguntarte, eh, porque me parece súper asombroso que, que de algo tan, tan, joder, tan específico, ¿no? Como, como es el, el interiorismo estratégico, eh, habí, habéis hecho pues, un lanzamiento donde se ha facturado mil y pico euros. Te pregunto primero, ¿en algún momento pensaste que esto era posible? Eh, no, hombre. Todos tenemos sueños y los sueños, ya decía el anuncio, pues eh, siempre uno eh, tiende a soñar alto, ¿no? Pero no, no, nunca lo he visto factible, nunca lo he visto real. Eh, sobre todo porque, bueno, a otros niveles mucho más pequeños sí que nos hemos movido y es, es difícil llegar a estas cifras de facturación. Es difícil. Porque, claro, igual a la gente que nos está viendo dirá. Rolando tenía, bueno, junto con, con tu hermano Iván y la gente que hizo el estudio, tenía, tenía el estudio, pero él sabía también mucho de, de, de, de redes sociales seguramente y tenía una gran comunidad. Entonces, para mí fue un dato además eh, que en vuestra ocasión me impactó porque ¿cuántos seguidores teníais antes de hacer el lanzamiento? <risa> A ver, nosotros, como te digo, Dani, nos, nos dedicamos, tenemos un estudio de interiorismo y, y dentro del estudio de interiorismo sí teníamos comunidad, sí tenemos comunidad, pero para este lanzamiento, para esta iniciativa, para la Escuela de Interiorismo Estratégico, no teníamos redes. Las redes eran de reciente creación. Creo recordar que partíamos de 100 o 200 seguidores en Instagram, es decir, comunidad nula, inexistente, ¿no? Eh, partíamos de cero. Era una marca nueva eh, y un nicho nuevo para nosotros. Wow, increíble. Eh, para la gente que quizás ahora está, nos está viendo, quiero, porque esto siempre que lo, que lo hablo ¿no? con la gente quizás de mi entorno, eh, cuando hablo de facturaciones y sobre todo el tiempo en el que se producen esas facturaciones, eh, no les entra en la cabeza. Entonces, ¿en cuánto tiempo? Eh, o durante, durante cuánto tiempo se, pro, se, produ, bueno, se produjo esa facturación de 90.000 euros, es decir, desde que se abre el carrito hasta que se cierra, en cuánto tiempo se produjo. Bueno, aquí hay, hay dos, digamos, tramos Como sabes, una es el, el propiamente dicho del, del, del lanzamiento en sí, ¿no? Que pues si algo más de tiempo Pues alrededor de tres semanas quizá uh -huh. eh, Y desde que se abre el carrito hasta que se cierra Pues son prácticamente cuatro días En cuatro días se produce esta facturación. Vale, entonces para que la gente nos entienda Tardaste como tres semanas más o menos en programar Pues todo el lanzamiento, todas las páginas, etcétera Y literalmente en cuatro días facturaste este 90.000 euros? ¿Viene a ser así como, como 20.000 euros por día? 20, 20 sí. Algo así. 20.000 euros por día, más o menos. Eh, bueno, eh, sí si quiere decir que hay mucho trabajo previo que hay que hacer, que tanto lo hacemos nosotros como hace el, obviamente la gente que se encarga del lanzamiento, eh, hay mucho trabajo por detrás, ¿no? Pero sí, la, la facturación eh, finalmente se concentra en esos cuatro días y el trabajo previo en ese, bueno, aproximadamente tres semanas, cuatro semanas. Increíble, increíble. Eh, quiero así que nos des más, más, más datos. Eh, si puedes compartir el, el, el documento así de final de lanzamiento y lo, y, lo, y lo vamos viendo un poco, porque la gente dirá, vale, pero, pero ¿y cuántas ventas has tenido? ¿Cuánto costaba el producto? Ahí. Pues este es, ¿no? Vale. Ingresos generados, 90.789. ¿Cuánto costaba el producto que vendisteis? Eh, 1.997 euros. Vale. ¿Cuántas? Vale, tuvisteis 3.961 visitas a la página de registro. Uh -huh. Es decir, que tres... casi 4.000 personas vieron la página de registro. Y se registraron finalmente 2.282. Lo que hace un costo por lead de 1,91. Es decir que cada persona que se registraba os costaba la media 1,91, menos de 2 euros. Así es. ¿Vale? Tuvisteis 450 asistentes a la clase y se produjeron 43 ventas de 1997. Eso es. ¿Vale? Este número, Tasa de conversión no de la PAC. ¿Cómo? Nada, nada, no. Tenía un número ahí que no sé qué era, pero bien. A mí me gusta, sí, mira, sí. me gusta sobre todo ese, ese dato que pone ganancia por clic. Es decir, porque para mí esto es alucinante y, y cuando, cuando veo esto es que me explota la cabeza y es por cada gente, por cada persona que hacía clic en el anuncio, no que se registraba, sino que estaba igual, navegando en redes sociales y hacía clic en el anuncio, tú ganabas 23 euros. O sea, es que a cualquier persona que se lo digas, ¿cómo es posible que, que por cada persona que está navegando y haga clic, simplemente clic, tú ganes 23 euros. Si bajamos un poco para abajo, a ver qué me tiene más por ahí. Esta es la plantilla de la calculadora que, que, que ofrecemos a los alumnos de la, de la incubadora. Tasa de asistentes, tasa de conversión de ventas del producto principal, 1,88. Es decir, de todas las personas que hay registradas, eh, ¿cuántas compran? En este caso, pues creo que tenías como 2.200 y algo, pues el 1,88% compraron. Tasa de comer, ¿vale? Ganancia por lead 40 euros. Por cada registro, es decir, por cada, ya no por cada clic, sino por cada persona que hacía clic, entraba a la landing, a la, a la página de aterrizaje y se registraba, tú ganabas 40 euros. Así es. Me gustaría, eh, Orlando, y aquí te lanzo una pregunta un poco más, pues más para que te abras. Eh, como, primero, ¿cómo vives el, el, el lanzamiento? Si quieres, deja de compartir pantalla, así se, te puedo ver más con más claridad. Pero, ¿cómo viviste el, el lanzamiento? Es decir, ¿cómo lo viviste durante? Porque sí que es cierto que al final, joder, pues es un periodo de... de, de bueno, pues hay, hay estrés. Y sobre todo, ¿qué beneficios, más allá de los 90.000 euros, ha tenido para ti esto? A ver, sí que es cierto, como bien, como bien dices, que es... Cuando una facturación tan grande se concentra en un periodo corto de tiempo, pues la, la responsabilidad eh, es también alta. Eh, y bueno, se generan momentos de, de estrés, como no, como en cualquier negocio y sobre todo en, en cualquier negocio que, que factura, que es rentable, que trabaja. ¿no? Se generan momentos de estrés, no te voy a decir que no. Pero eh, lo, gráfica, lo gratificante que es este, este mundo del infoproducto, el, el tratar directamente con, de tú a tú, eh, uno a uno, con personas que realmente se muestran agradecidas eh, porque tú eh, les entregues tu producto, es decir, les entregues tu formación, en este caso, eh, no se paga con dinero. Yo creo que eh, hay muchos negocios, eh, por suerte. Eh, que generan dinero, que generan facturación que generan beneficios, pero no tantos eh, con un nivel de gratificación tal como este ¿no? entonces para mí eso es lo más eh, quizá lo más importante más allá de los beneficios que pueda generar. De hecho bueno, yo me acuerdo que tú me decías, joder Dani, es que eh, cuando, cuando abriste carrito ¿no? es que estoy recibiendo un montón de correos de gente que, que es que me está, o sea que no para de estar súper agradecida, dándome las gracias dándote sí. tal, Sí, sí, eso es, es eh, tremendo. O sea, van a pagar por tu producto y es un producto de, de alto ticket, estamos hablando de casi 2.000 euros, eh, pero están tremendamente agradecidos antes, durante y después de haber pagado, incluso antes de ver el producto, el propio producto, ¿no? que al final es un programa formativo que en nuestro caso dura, eh, se desarrolla durante 90 días. ¿no? Pero la gente está muy agradecida de entrada eh, y es algo que me ha sorprendido muy gratamente. Y que me parece súper gratificante. Bueno, es algo que les recomendaría vivir a todo el mundo, en realidad. Ese. Qué bonito, qué bonito. Para mí también es admirable el, el, joder, pues al final en tu caso, por ejemplo, que ya tenías el estudio, que te va, os va bien con el estudio, pero sí. que habéis saltado como esa parte de formación eh, uh -huh. online y, y, joder, pues habéis creado como otra, otra nueva fuente de ingresos, ¿no? Uh -huh. Sí, para nosotros es, eh, eh, va mucho con, con nuestra misión, con, con el por qué existimos como estudio. Siempre hemos eh, creído que, aparte de empresarios, tenemos una pequeña responsabilidad con la sociedad: eh, devolver, ir devolviendo de poquito a poco todo lo que te da la gente y, y siempre lo hemos tenido muy claro y que nuestra parte de aporte a la sociedad tiene que ver con refrescar, con, con, con aportar dentro del mundo del interiorismo y ennoblecer la profesión y hemos encontrado que la mejor manera de hacerlo la que está a nuestro alcance es esta, no eh, devolver eh, o re, eh, entregar toda nuestra experiencia. ¿no? Llevamos 20 años diseñando interiores de negocios y creemos que tenemos conocimiento eh, suficiente para entregarlo, no, bueno, suficiente cualquier conocimiento es suficiente unos pueden entregar más, otros menos nosotros entregamos lo que hemos visto durante estos últimos 20 años y creo que es parte de la responsabilidad que tenemos como empresarios, como empresarios y ciudadanos y ahí es donde eh, la sociedad te devuelve siempre más de lo que entregas ¿no? y es, es, si en vez de facturar este nivel, eh, a este nivel hubiéramos facturado menos eh, aún así Sería muy recomendable, ¿no? Es, es, porque no tiene nada que ver con el dinero, va más allá del dinero. Y a mí, además, algo que me parece súper bonito, eh, porque en el tipo de lanzamiento que vosotros hicisteis, que es el lanzamiento, bueno, tipo, tipo Boeing, que es el que explicamos en el incubador de lanzamientos. Eh, la gente, incluso, que no compraba, estaba agradecida por todo el valor sí. que le habíais dado durante el lanzamiento. Claro. Es decir. Que, que no se queda como esa mala sensación de ¡Ay, no he podido comprar este producto que costaba 1997 euros! Sino que hay una buena sensación, ¿no? Que la gente incluso, a pesar de no, no, de no poder acceder porque, bien, no cualifica o no tiene el dinero, te da las gracias porque sí. por todo. Sí, incluso a día de hoy nosotros generamos, generamos eh, varios grupos de, de WhatsApp, eh, contacto por redes sociales, y a día de hoy, después de... No sé, que ahora ha pasado quizá un mes desde el lanzamiento, nos siguen llegando mensajes de gente agradecida y gente diciéndonos que, que bueno, que se ha sumado a nuestra, a nuestra comunidad y que sin duda no se va a bajar de ese carro, ¿no? Eh, que no carrito. Eh, es decir, está con nosotros ya pues hasta que nosotros le fallemos y esperemos no hacerlo no y quizá en otras ediciones, en otros lanzamientos acabe entrando o no pero forma parte de esa pequeña tribu que hemos, que hemos creado en torno a la escuela de interiorismo estratégico no y estamos en ese sentido muy orgullosos ¿sí? Qué bonito, qué bonito y más allá antes cuando, cuando compartías el informe vi que habías llegado a, a, a un millón de personas no el alcance, uh -huh. entonces más allá para mí de las ventas o de los noventa y pico mil que, eh, euros que habías facturado en cuatro días el... el... Joder, qué bonito, ¿no? El, el haber llegado a tantas personas y que personas que no te conocían ahora ya te conozcan y en un nicho tan pequeño, en una temática tan pequeña como es el interiorismo estratégico. Para mí es sí. que de verdad que, que, no sé, solo tengo que daros la, la enhorabuena. Muchas gracias. Eh, sí, eso es, otra, es otro aspecto eh, importante, ¿no? La, la repercusión o la autoridad que ha Porta todo este mundo del de, de, de lanzamiento, de la enseñanza, de la formación, también eh, re, revierte en el estudio de algún modo, ¿no? En concepto de autoridad, en concepto de repercusión, eh, bueno, gente que te conoce como profesor, docente, pues acaba de algún modo también acompañándote en, en tu, en tu bueno, negocio principal, como en sí. nuestro caso el diseño. Bueno, eh, son todos beneficios en realidad. Hay, hay poco que perder. En este. Pues nada, Orlando, eh... Entrevista súper, súper cortita. Muchísimas gracias por, por, por estar aquí. Y me gustaría que, que terminásemos, bueno, pues que des un mensaje un poco en base a tu experiencia a esa persona que dice, joder, pues, pues, eh, no sé, me gustaría meterme en todo esto de los negocios online o, o, o, o de los lanzamientos, pero pero quizás me da miedo. Bueno, mmm, a ver, ¿no? no soy yo mucho de dar consejos, ¿no? Pero el miedo... Eh... En realidad, hay muy poco que perder en este asunto. Eh, al fin, tienes que tener claro qué quieres entregar, ¿no? eh, qué es lo que tienes para entregar, eh, a quién quieres entregárselo. Y, y en realidad, miedo hay, hay. Yo creo que poco miedo debes tener porque no hay nada que perder. Eh, todo lo que te venga de vuelta es ganar, eh, ganar, ganar. Ya no solo económicamente, insisto, es que es muy súper gratificante este este mundo. Entonces, bueno, no, no, no tendría miedo ninguno si yo tuviera que volver a hacerlo y lo haré eh, más veces, pues eh, no tendría ninguna duda. Vamos. Bueno, pues nada, Orlando, muchísimas gracias por, por estar aquí y, y nada, seguir escalando eso. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Dani, por la compañía y por la oportunidad de estar aquí contigo. Chao, Orlando.